Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra Y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Pero eso es historia, yo estoy aquí y él no Si quiere negociar conmigo diga, si no, punto y paro. Rap en el sonido, disfruto del up, Escuchando solo el clap, me relajo al fumar a viajar. Me he estado preguntando si lo puedo lograr Pero así es la vida, nunca digas jamás, nunca digas jamás Dónde queda la humildad De esos que jure la lealtad Prefieren un culo antes que a su carnal Di todo por cambiar, que se joda tu amistad No rapeo mentiras, solo canto la verdad Pasado mal, lo han venido a preguntar Si tuve que batallar, no fueron pa' ayudar Tengo tu atención, aunque no quiera llamar Si quieres guerra paz, fuck, lo mío es freestyle Loco hago hip hop, si quieres un trap Desde el underground, jome así que dale fly Con esa bitch bien high, suena el fucking jazz Haciendo lo prohibido, así es como la vivo Así es como me inspiro, Dios cuida a mi familia Algunos ya se fueron, pero no se olvidan Pero no se olvidan, pero no se olvidan Ya, de Gainson a Villa Rap en el sonido, disfruto del bombap Escuchando solo el clap, me relajo al fumar pongo a viajar, me he estado preguntando si lo puedo lograr, pero así es la vida, nunca digas jamás, nunca digas jamás, cuando trabajas duro el dinero va a expandirse, es el pequeño check, de vuelta otra vez, haciéndolo bien flex, estilo original, Delicias es mi ciudad, nací sin corazón, la muerte o la prisión, solo avanza el reloj, tengo poco amor, no fallo en la misión, a todo le sale el sol, No hablo sin razón, la meta no es rendirse, mi día son que te pises una villa madafaka ahí viene la flaca al tiro con la placa el fantasma te atrapa la ganga en el mapa como un gangsta sacando la pasta así que no me basta que se jodan madafakas que se jodan madafakas ahí viene la flaca al tiro con la placa tiro con la placa sacando la pasta la rap en el sonido